Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Feliz domingo, feliz día del trabajo del trabajador o de lo que sea que sea el día, porque a mí todavía no me queda claro si es del trabajo, si es del trabajador, si es de qué es, tampoco me importa, eh, porque yo no lo celebro, es decir, el día del trabajo, a, venga bien, qué contento, soy esclavo, vamos a celebrarlo. En fin, era más bien para celebrar lo de, ya no somos esclavos, ahora somos esclavos de otra manera pero no pasa nada. Los sindicatos dicen que eso es bueno y que hay que hacerlo, pues... Uh, ¡Para adelante! Bien, dicho esto, vamos a ver hoy varias cosas. Vamos a ver eh, el tema de la temporalidad. Si no habéis visto el vídeo de ayer, os dejo por aquí arriba que salga el, el link, eh, porque, claro, necesitáis conocer eso para eh, saber de lo que estoy hablando. Si no lo habéis visto... Creo que es un buen vídeo, además. Creo que es un vídeo al que hay que prestarle atención. Eh, vale la pena. Bien. Eh, vamos a hablar de fechas. De, porque, claro, eh, y ahora prefiero verla sobre, sobre la gráfica, eh, es importante tener claro, tener claro en, qué, en qué nos estamos viendo, de qué estamos hablando en cuanto a eso. Eh, alguien decía en, en los comentarios, ¿no? Se, se hacía una pregunta a sí mismo y se respondía el solo. ¿Es Bitcoin un scam? Sí. O sea, a día de hoy, mayo del 22, Decir que Bitcoin es, es un scam, o, o, o eres muy cortito, o, o bueno, o, o, o estás muy fuera del mercado. ¿Vale? Eh, decir que son que es otras cosas. Bueno, no te digo que no, pero que es un scam. En fin, eh, así nos va, ¿vale? Así nos va al resto del mundo. O sea, eh, eh, y esto esto es algo mínimo, mínimo, mínimo. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla igual. El día de la madre. Hoy se ha celebrado el día de la madre. ¡Qué bonito! ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, ay, mi mamá! Pero yo no quiero ser mamá ni ser papá, ¿eh? eh pero hay gente, sin embargo, que sí quiere cumplir con eso. Y, y vaya mierda de huevos de, de, de, de, de comunidad. Y tengo que decirlo por desgracia, por desgracia en general, ¿vale? Es algo que os lo digo a todos. Sois unos cabrones, ¿vale? ¿Por qué? Porque creo que vale la pena... Eh, ponerse un poco las pilas... Y ayudar a alguien que lo necesita... Demostrar que realmente estamos en ese camino... Y... Jodo... 15.000 personas en el canal... Mil y pico... Por lo menos que han visto ese vídeo... Y... seis o siete Donaciones... Me parece... De verdad... Me parece... Me parece asqueroso... Me parece asqueroso... O sea... Y de verdad... Que apelo a, a un poco al sentido común, ¿vale? No a las excusas. Las excusas son como el culo, ¿vale? Porque siempre hay eh, gente que tiene demasiadas excusas. Y, sabes, y, y creo que, que, que se lo digo, se lo sabe porque se lo digo. Y me da pena, me da mucha pena, de verdad. Eh, porque el egoísmo al que llega este mundo es tremendo. Eh, pero bueno, que cada uno hace lo que le sale de los cojones con su dinero si no quiere compartirlo y no quiere ayudar a nadie, bueno, pues es, es lícito, ¿no? Pero también es lícito que yo lo diga, que me parece de un egoísmo y de un... de ser un capullo, ¿vale? En general, os lo digo a todos, ¿eh? Capullos. Y no lo digo... Y lo digo muy en serio, porque me parece, me parece muy triste. De verdad es que me parece muy triste y así nos va el mundo. Así nos va el mundo. Pero vamos, que lo voy a ir recordando día a día, ¿vale? Eh, dicho esto, ¿por qué digo lo de Emma? Bueno, pues el que no lo sepa, porque puede ser que haya alguien que no lo sepa, eh, tenemos una, una meta que cumplir. Y yo voy a... Voy a ampliarla, es decir, si llegamos al, al objetivo voy a, voy a sortear un curso, voy a sortear un curso de 3 voy a poner otro granito de arena más, yo he puesto ya unos cuantos en este caso, eh, y voy a sortear un curso entre toda la gente que haya eh, haya a, apoyado a Emma, da igual, con, con cinco pavos, es que no hace falta, es que yo no, no entiendo de verdad eso de, de, no, es que es que no puedo. Venga, coño, si te lo estás jugando todo el puto día en los futuros de, los, de la mierda. Estás regalándoselo a, a Binance, a FTX, a cualquiera KuCoin. Y luego vas de que siempre ganas. Venga, pollas. aquí quién cojones nos vas a engañar? A estas alturas de la vida. Pese que yo me acabo de caer de un guindo, ¿o qué? Ahora, si no te salen los cojones a ayudar a alguien, no lo hagas. Pero no me pongas excusas, ¿vale? Que ya, ya tengo pelos en los huevos y mejillones, ¿vale? Para que vengan aquí a tomar el pelo a estas alturas de la vida, pues no he dado yo vueltas, <ríe> en fin, de verdad, vale la pena, hay que ponerse las pilas en ese aspecto, porque, bueno, a mí me parece penoso, me parece penoso, y bueno, claro, así nos va, vamos a ver, eh, con el tema de fechas, vamos a ver algo que es importante, eh, pero bueno, vamos a, comenzamos. ¡Y dale a la campanita! vaya a tomar por culo! Pues eso, nos vamos a tomar por culo. Y suscríbete y dale a la campanita. Bueno, eh, os dejo el link aquí debajo del GoFundMe de, de Emma, ¿vale? Para ayudarla, para que pueda ser mamá. Eh, espero que siga subiendo esto un, un poquitito. Eh, ha subido... Me da, me da vergüenza, hemos quedado hasta mal el canal y todo. Diciéndole a Emma que sigue la gente en este canal, que la gente es tal, que la gente es cual... <risa> Joder, pensaba que de verdad tenía gente buena en el canal, ya veo que no eh, hay muy poquita, ¿vale? Pero me sorprende que incluso gente, la gente que menos tiene, la gente que más le necesita, es la que más da. Es flipante, o sea, eh, para que luego me vengan con excusas, ¿no? Pero es flipante. O sea, eh, muchas gracias a los que habéis participado de parte de Emma. Eh, ya haré un vídeo con ella posterior. Eh, y bueno, ya lo, y lo dicho, si llegamos a la meta, eh, sorteo un curso, me da igual. He dicho que nunca lo iba a hacer, que nunca vi que iba a soltar un curso, pero por algo así, sí que vale la pena. Eh, los que, bueno, yo sé, a que nadie me diga que esta de Anonymous de 40 es suya, porque sé de quién es, eh, o esta de 10 no sé de quién es, pero seguro que me va a mandar al email eh, de quién es, para saberlo y que participe en el sorteo. Así que, bueno, vamos a, a poner las cosas un poquito más, más calientes, vamos a poner un poquito más de, de énfasis, porque... Creo que sí vale la pena traer una vida al mundo. A pesar de que todo el mundo pone la excusa, o algunos ponen la excusa de... Es que en este mundo traer una vida, tú lo que no quieres es poner 10, cabrón. Así que... En fin. Vamos a ver otras cosas que son menos importantes que esta, por desgracia. Bitcoin, stock to flow. Algo de lo que todo el mundo habla, pero de que de nadie tiene ni puta idea. Bien. ¿Qué pasa con el stock to flow? Vemos que... Eh, y Vamos a ver el, la falla, pero la falla se ve, se ve claramente, ¿vale? Eh, fijaros cómo tiene eh, un primer rebote. Desde la zona de, de, de, los, de un dólar tiene una subida brutal y luego cae y empieza a subir. En ¿Vale? el siguiente punto objetivo, lo que sería la esquina del escalón, vale, es la esquina del escalón. Cada punto que estoy marcando. En la zona de 100, en la siguiente esquina del escalón, veis cómo sube un huevo, ya menos que la vez anterior, y luego reposa. Y vamos a la siguiente esquina del escalón. Aquí está. Veis cómo ya sube por encima, pero sube menos. ¿Vale? Bastante menos que las veces anteriores. Toque, toque, toque. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el diferencial que hay entre este punto, que es la esquina del escalón, y este, este punto, que es la esquina del escalón, y este, este punto, que es la esquina del escalón, y este, cada vez se va reduciendo más. Hasta un punto que ha llegado, aunque ahora mismo es negativo. ¿Vale? Pero, que, es que yo creo que es donde falla. Es decir, esa progresión eh, es, es demasiado aritmética... ¿Vale? Y, y tenía que haberle puesto otros factores que no se tuvo en cuenta en este modelo. vale Porque claro, es un modelo basado en el oro realmente que se ha adaptado a Bitcoin. Entonces, ahora vemos que la puntita del escalón, vale la anterior tuvo un poquito al alza, esta, esta vez no ha llegado al alza. Lo ha intentado una y dos veces, no ha podido. Fijaros cómo la, la zona eh, que, a naranja hacia amarillo y luego empieza a irse a verde es cuando empieza a hacer su caída. ¿Vale? La zona de verde, cuando empieza a ponerse verde, empieza a hacer su caída y, eh, bueno, en este caso es otro rollo porque claro, no, podemos, no podemos irnos a este punto porque están desbaratado pero vamos, que si la zona más verde, más intensa, más abajo. Eh, en este caso ya estamos en la zona verde, ya estamos empezando a teñir de color verde. ¿Vale? Los primeros puntitos, lo que significa que estamos en una zona en la que podemos horizontalizar, podemos tener rebotes, pero que la finalidad es hacer un suelo para luego empezar eh, dos bull run Hoy me habéis preguntado, ¿tú crees que no que va a haber un Bullrun eh, a lo que queda de año? No, yo no lo creo. Creo que puede haber rebotes fuertes. Un Bullrun es una cosa y un rebote fuerte, incluso inclusive, ¿vale? Inclusive ya a los 69, pero me extrañaría bastante este año, Eh es otra cosa completamente distinta. Esos son rebotes. Una cosa son rebotes, pasen o no el máximo anterior, eh, y otra cosa es un bullrun. Son dos cosas completamente distintas. Ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Vamos aquí a, a Bitcoin. Eh, en este no, que este quiero ver ahora. Vamos a verlo aquí. Venga, vamos a irnos a semanal. Hola, qué cosa más programa he hecho aquí. Venga. Entonces, eh, esto es un bull run ¿Vale? Esto, por ejemplo, es un rebote y me voy abajo. Esto es otro rebote. Dices, bueno, es que esto es una mierda, ya, ya, los cojones. ¿Vale? Esto es un 61%, ¿vale? Esta mierdecita. Entonces no es ninguna mierda, es un rebote. ¿Vale? Ahí va, vamos a ver rebotes muy potentes, efectivamente, pero eh, al final el mercado, lo que decía yo en el vídeo de ayer, insisto, si no lo has visto, vete para atrás, eh, al final cuando te quieres dar cuenta... Venga, venga, que nos vamos para arriba. Ras. Venga, venga, que nos vamos para arriba. Y ya dices, ostras, que esto, esto mínimo los he perdido y ya ido para abajo. Aquí tres cuartas lo mismo. Venga, que nos vamos para arriba. Ras. Venga, que nos vamos ya para arriba. Ya está. En esta ya sí que nos vamos a por el máximo anterior. Ras. Aquí, bueno, aquí. Bueno, esto, esto, bueno, en pleno verano ya verás cómo nos vamos para arriba. Ras. Bueno, ya van a llegar las navidades y van a ser la pera. Roca. Para abajo. ¿Vale? Y pasó lo mismo aquí. Exactamente lo mismo. Hay, hay, hay un factor diferencial importante. Bueno, en esta fecha hubo una subida de intereses ¿vale? por la parte de la FED y pasó este aburrimiento y esta caída. Eh, bueno, esto es, otro, esto, esto es otra cosa completamente distinta, pero eh, dentro de que es una zona de caída grande importante, son ya ya hay unas diferencias entre ellas, ¿vale? Ya hay diferencias. Evidentemente con esta hay más diferencias es totalmente distinto no solamente el capital que hay, sino las manos que hay dentro vemos también como el volumen de intercambio fijaros la brutalidad que hubo aquí lo que hubo aquí, que es más bajo que lo anterior lo que ha habido aquí, que no tiene nada que ver con lo anterior, evidentemente ¿por qué? por el hall ¿vale? entonces aquí no vemos todo el volumen como os decía en el vídeo de ayer la parte OTC no la estamos viendo y es la que todo el mundo se pasa por el forro y es súper importante. Ah, no, es que... Ya, ya. Pero hay muchísimas operaciones que no tenemos ni para joler idea. No sabemos. Porque hay muchas empresas que están dividiendo sus wallets en wallets pequeños. Para que no se detecte. Empresas de las que no tienen que dar cuentas a nadie, como pasa en Estados Unidos, por ejemplo. No es que compras todo en Bitcoin. Y tampoco lo dicen todo. Todas las empresas, todas las grandes corporaciones, tienen eh, tanto banca como como eh, sucursales o como terce, terceras empresas sombra en paraísos fiscales donde tienen más Bitcoin lo tienen más diluido para que no se note mucho han aprendido han aprendido mucho entonces claro mucho ojo con esto porque es una medida que hay que tener en cuenta y por eso tenemos este volumen estoy seguro ¿vale? de que en la siguiente en la siguiente escapada que hagamos al alza potente el siguiente bullrun que vuelvo a repetir esto sí es un bullrun. Esta y esta sí. Dividido en dos fases, porque claro, aquí nos tocó el COVID. ¿Vale? Sí es un bullrun. Esto sí es un bullrun. Lo demás son rebotes. ¿Vale? Esto es un rebote. Si venimos aquí, podremos, tendremos otro rebote. Pero un bullrun es otra cosa completamente distinta. ¿Vale? Bien. Mm, mañana... No sé si en el vídeo de mañana o en el vídeo pasado vamos a ver eh, una cosa importante, ¿vale? Eh, me habéis preguntado algo que creo que es interesante y es eh, porque ha sido por un comentario, enseguida me, ha, me, me han barrido no en, en los privados, en Discord. Eh, joder, que no, es que mmm, acabas de decir, es que ha sido un comentario que he hecho, que prefieres el skip de hold al skip de trading. Digo, sí, aunque me tire piedras sobre mi propio tejado, alguien que... que de momento está empezando, decía, va a salir a raíz de... No, ¿qué hago, el, el, el script de trading y scalping o me meto en el VIP? Digo, hombre, mejor métete en el VIP, a partir de ahí pues ya empiezas a aprender y después ya si quieres te coges un, un, el que quieras, ¿no? Pero personalmente me gusta más el de Hall, el de es el primero que yo tendría. ¿Por qué? Y es por algo totalmente lógico, es decir, si vamos a hacer una cartera equilibrada, si vamos a tener una cartera equilibrada en la cual... A mi modo de ver, vale, yo como yo hago la cartera, eh, entre el 70%, al menos el 70% va a hold. En estos momentos, por ejemplo, está el 85% porque ya he reducido. El 15% de, del 30% que tengo de trading, la mitad ya lo he reducido. Desde diciembre para acá lo he ido reduciendo. Los que seguís el canal ya lo sabéis para reducir mi exposición al riesgo porque estamos en momentos que no, que no es para, para eh, estar tan expuesto. Prefiero guardarlo como liquidez y y bueno, pues luego ya enchufarlo cuando crea conveniente. Entonces, eh, es como, es lógico, es decir, si yo, la mayoría de mi cartera, va con una estrategia de ahorro, yo tendré que tener un indicador, o me basa, o basaré mi estrategia también de ahorro, en base a, a una serie de compras y ventas que pueda hacer en el, a lo largo del tiempo. Y si tengo algo cómodo y bueno, pues que me lo indica, ¿vale? Pues fantástico, no sé si lo tengo por aquí no, pero es es esto, entonces, si yo tengo algo algo, estamos, espérate, estamos en, en semana, esto es en diario, ¿vale? donde, que me dice, vende aquí compra aquí, vende aquí, compra aquí vale, vende aquí uh, compra aquí vale, eso es lo que a mí me interesa vale, vende aquí antes de la caída este, estaba, este, este le hice para, para, sobre todo para evitar las, los grandes castañazos a lo mejor esta posición de compra se podía haber mejorado, pero bueno, creo que también es que sigue siendo muy buena, ¿vale? Entonces, algo, una herramienta que me dice esto, es que compra aquí abajo, que viene antes del cataplón, pues esto es lo que yo primero necesito, ¿por qué? Porque si la mayoría de mi cartera va a esto, pues esto es lo que yo, lo que yo busco, ¿vale? Eh, nada más, tan sencillo como eso. Ahora, si una parte más pequeña de mi cartera va a trading, pues será... Lo último que yo eh, me pueda tanto aprender como, como mojarme en, en, en hacer scalping o un trading muy acelerado, ¿no? Creo yo que eso es la lógica. Yo, y vuelvo a repetir, me tiro piedras sobre mi protejado porque es más caro el skip de, de scalping y de trading. Y pues, considero que es para gente más avanzada. Y. Pero, pero es que es la realidad. O sea, yo ya sabéis que que soy eh, realista no de la Real Sociedad, pero bueno, también me gusta claro que sí, ¿por qué no? a mí me gustan todos los equipos, todo lo que sea deporte hoy he estado viendo a mi sobrino con la con la selección de, de Castilla y León ahí han estado jugando aquí en Madrid y han perdido los pobres chavales pero bueno, a ver, que los de la selección de Madrid pues les anda un poquito pero podría haber ganado cualquiera de los dos y la verdad es que lo han hecho fantásticamente bien todos y ha sido muy, muy, muy, muy divertido y, y bueno, pues ver a a tu gente ahí, pues está guay. Eh, entonces, bueno, dicho esto sobre el script, ah, bueno, que, que tenemos, por cierto, el 20% de descuento hasta pasado, mañana estará, estará hoy y mañana y ya, y ya, ya está en, en todas esas cosas, ¿vale? Pues si no se me olvide, luego me, me echan la charla. Eh, temporalidades, vamos a hablar de temporalidades y vamos a verlo, o sea, aquí en esta misma gráfica, bueno, volvemos a semanal. Cuando yo hago un vídeo como el de ayer y hablo de lo que puede pasar, ¿vale? Eh, lo que yo dije que puede pasar, para mí, para mí, ¿vale? Eh, va a ser entre, evidentemente, entre el punto en el que estamos y primeros del 24. Perdón, del 23. uy, ya me había ido ya a tomar por culo. Del 23, ¿vale? Es decir, en este lapso de tiempo. Esto es abril, sí, más o menos abril. Pero aquí ya tiene que estar recuperado. Aquí ya... Esto es otro rollo más. Desde aquí hasta aquí, más o menos. Primeros mediados de enero, ¿vale? Vamos a poner sobre el 15 de enero. A partir de aquí tenemos que haber tocado ya los mínimos, haber hecho suelo y empezar a tener intenciones ya, ¿vale? De empezar a subir. Con lo cual, podemos hacer algo así, por ejemplo, o algo así... No lo sé, no tengo ni idea de cómo va a ser, ¿vale? Yo estoy aquí dibujando rayitas, pero no tengo ni pajolera idea, o sea, no, yo no tengo una... ni yo ni nadie, ¿vale? Si alguien nos afirma, no, esto va a ser así, es mentira, ¿vale? O sea, no sabemos cómo va a ser, cómo va a pasar, ni cuánto va a durar esta crisis, no sabemos si mañana nos van a meter un pepinazo y se va a ir toda la mierda, o no tenemos ni idea, ¿vale? Ahora, tal y como suelen funcionar este tipo de crisis, y tal como la FED, yo, yo pienso en... en, en en la primera economía del mundo, ¿no? La, más o menos la que dirige el cotarro. Eh, nos guste o no nos guste, ¿vale? Pero eso es una realidad. Eh, aunque, sí, venga, ya me vais a salir con que... No, es que los chinos también van a mandar. Sí, pero los chinos están haciendo, exacta, están cayendo los mismos errores que han caído el resto de economías. Si os fijáis lo que están haciendo, es exactamente lo mismo. Con lo cual, las soluciones posteriores van a ser exactamente las mismas. Entonces, eh, si Biden necesita de aquí a final de año que se note una bajada... En la inflación, que no en los precios, porque evidentemente la inflación es acumulativa y al final eh, se está comiendo un rosco, la gente igual, pero necesitas ser el campeón contra las manchas, ¿eh? es decir, necesita que, que cuando llegues a esas elecciones que tiene a final de año, ah, digan, hey, yo soy un campeón y bueno y Rusia ya casi como que ha vencido y como todas esas cosas, todas esas tonterías que suelen decir los políticos, todas esas mentiras, ¿vale? Entonces, eh, si vamos a tener esta semana una subida de tipo de interés que se calcula del 0,50, a lo mejor del 0,75, sea como sea, ese día vamos a caer como siempre pasa y, y luego se recuperará o no, o seguirá una senda de descendente, que es la que creo que va a seguir. Eh, estoy siendo más partidario en estos momentos, ¿vale? ¿Veis esta línea de tendencia, no? Vale, pues tenemos aquí otra. Vale. Eh, Todas estas cosas eh, se van a ir acumulando y a lo largo de estos meses pues vamos a tener cada vez eso, peores noticias, todo va a ir un poquito apretado a la cosa, eh, pero dirán, jo, la economía no se va a recuperar hasta el 2025 2024 algunos países, tal. A mí me interesa cuando se recuperen los mercados, no la economía. ¿Vale? Eh, evidentemente... Un mercado, por ejemplo, vamos a poner el mercado de Bitcoin. Vamos a suponer que cae, yo que sé, a 20.000, ¿vale? Vamos a suponer, a ver, no quiero decir que vaya a caer a 20.000, ¿vale? Pero vamos a suponer que caemos a, bueno, 25.000, me pone aquí, ¿vale? 25.000. Cuando haga esto, no se recupera el mercado. Cuidado, el mercado se habrá recuperado cuando esté arriba, aquí, ¿vale? En estos dos toques. Ahí es cuando se va a recuperar el mercado de Bitcoin. De Bitcoin. Eso no quiere decir que en la economía real del día a día, ¿vale? Nos hayamos recuperado ni mucho menos, ¿vale? Ni mucho menos. Entonces, bueno, es un poco la idea. Eh, esto digo que no lo voy a repetir, ¿por qué? Porque normalmente estas ideas, estas cosas, son más para vídeos del VIP. Para, pues para la gente que, que a, aporta un poquito en la comunidad y que me echa un cable. Pero, eh, sobre todo, para que tengáis en cuenta las temporalidades. De cuando se dice una cosa y cuando se dice otra. Porque hay alguna vez, algún imbécil, ¿vale? porque no tiene otro nombre que ser imbécil que cuando le dices bueno que creo que estamos en una tendencia bajista y tiene una vela de una hora que sube y dice, no, no había dicho que estábamos en tendencia bajista pero tú eres imbécil o sea hay gente que es imbécil y no, no lo sabe porque claro el imbécil es lo que tiene que no sabe que es imbécil yo a lo mejor soy imbécil no lo sé pero Space no lo sé acabo de decir no lo sé Entonces, no sé si no sé si soy imbécil pero lo que sí es que hay mucho imbécil suelto y eso y eso es muy muy muy muy peligroso porque, pues por, lo digo, porque con un imbécil no se puede discutir. Ese es el problema. Por eso tenemos el Congreso de los Diputados que tenemos. Ni más ni menos. Eh, el único mérito que tienen es pertenecer a un partido. Ya está, no saben hacer nada más. Bien, pero bueno, eso es otra cosa completamente distinta. Lo que pasa es que todo eso atañe a nuestra política económica y, pues, así estamos. En fin, Bitcoin hoy. Vamos a ver, vamos a ver sobre este gráfico una cosa interesante. Vale, recordar que decíamos que teníamos que bajar a la parte inferior del canal, pero que no tenía por qué ser con mechas que podía bajar el cuerpo de la vela. Señores, última oportunidad. Ya sí que no hay más. ¿Por qué? Por varios motivos. Uno, ruptura del canal, no vamos más para abajo. Evidentemente, vale, eso no hace falta ser un, un erudito para, para saberlo. Eh, punto número dos, y más importante todavía. Vamos a encender nuestro querido All-in-One. Medida de 100. Está ahí. Si la perdemos, jeje, no quiero decir nada, ¿vale? Eh, podemos perderla, retestearla, jugar con ella, ya veremos. No lo sé. ¿Vale? Y, evidentemente, la pérdida total, porque ya está más que perdida de la M20, de la 50, y nuestra línea nitro, que fue el tope que hizo en la línea nitro, que por eso está. Eh, bueno, pues. No está bien, ¿vale? Y. La línea mens la, la mensual que hemos cerrado, la vela mensual, vamos a, a verlo, ha cerrado por debajo de la EMA 20. Esto y ha cerrado por debajo de las anteriores, es decir, ha abrazado los tres meses, el trimestre anterior. ¡Ostras! Es que eh, hemos abrazado enero, febrero y marzo, y no es un abrazo amoroso precisamente, ¿vale? haciendo sombra desde... ...máximos, es decir... ...desde máximos del año que les hemos ido a besar... ...hemos acabado en mínimos... ...no en mínimos del año... ...pero en mínimos de cierre anual... ...eso es muy malo... ...por debajo de la EMA 20... ...eso es muy malo... ...entonces, si no la recuperamos ya... Eh, ...viene lo que viene... ...viene lo que viene... ...y hay que ser realistas al respecto... ...soporte 1 que creo que puede funcionar... ...va a ser el de la zona de 32... Hasta los 29. Bueno, a ver si. A ver si tuviéramos suerte. Vale. Y. Eh, mi Rose Line ancestral que lleva ahí desde julio. 28.750. Que en realidad serán 28.850. A ver si puede llegar ahí. Y, oye, pues de alguna forma trincar algo. Pero, pero, pero. Previamente a que pudiera pues, pasar eso. Tenemos un posible rebote interesante. En la zona de 35. Eh, ¿Por qué digo 35? Pues muy sencillo. Vamos a... Bueno, lo vemos aquí. Voy a pintar de rojo... ...esta línea de tendencia... ...para que... Eh, bueno, voy a poner azul... No, mejor de rojo porque si no se ve una mierda. Aquí, ¿Vale? Y voy a ponerla un poquito más gorda. Ahí, ahí venga. ¿Vale? Entonces... Tenemos de este mínimo... ...que hicimos en julio... ...a este mínimo... ...que hicimos en enero... ...bueno, pues ahí en esa línea, es posible que tengamos un rebote, ¿vale? Eh, bueno, a ver si se da. Es pues Simplemente ahora eh, tener paciencia, esperar. Eh, ¿Dónde podemos esperar rebotes? ¿Zonas donde podamos esperar rebotes? Pues acordaros siempre de que, como igual que en la serie de campeones, eh, el RSI es nuestro amigo, un indicador bastante majete. Eh, tenemos, bueno, hay varios indicadores que son bastante interesantes para eso. ¿Vale? Pero bueno, de momento de momento, eh, vamos a buscar zonas de sobrecompra, vamos a buscar zonas de soportes importantes y posiblemente eh, ya hemos tocado la zona de 37.400, que era la que estábamos buscando en estos días. Y una vez que toca esta zona podemos tener un rebote hasta otra vez la línea de tendencia que hay por ahí. Pero, pero, mmm, mmm. vamos a ver si volvemos a retestear otra vez 37 y qué pasa. De momento la vela de cuatro horas que hemos hecho es fea de narices, abrazando a la vela anterior. Esto normalmente suele indicar que la el siguiente vela es, de, es bajista, pero como se lo está pasando últimamente todas estas cosas por el forro, eh, técnicamente, y menos en domingo, eh, es complicado ¿vale? decir algo. Um, personalmente, si queréis hacer trades eh, esta semana, esta semana con hacer uno, solo uno, Puedes hacer la semana, en un solo trade, ¿vale? ¿Y cuándo es eso? El día 4. El día 4, cuando vaya a salir la FED a hablar antes. Ya sabéis que lo van a manipular, van a hacer de todo. Entonces, en función de la dirección que manipulen, ¡pam! Ahí es donde hay que estar. Ahí es donde hay que estar. Ya está. Tan sencillo como eso. Bueno, sencillo. O sea, tan sencillo y tan complicado a la vez de tomar las decisiones correctas en el momento acertado. Bien, nos quedan 3 horas y 25 minutos de la primera vela del mes y de momento, pues hombre, bonita, bonita, es un martillo invertido. Aunque, bueno, es un martillo invertido en una posible zona de soporte, quizás, quizás nos pueda indicar un cambio de tendencia. Quizás, no siempre, ni mucho menos, pero eh, normalmente es porque es un poquito verde y vamos a ver cómo termina. Si termina el cuerpo un poquito más arriba, que puede ser, ¿vale? Porque evidentemente tenemos un gap, Abierto en 38.285 Y nosotros estamos en 37.908 Bueno, no sé si es 38.285 Si es 38.500 La verdad es que mmm, No es que sea muy muy importante Vamos a verlo en 4 horas Que es donde se suele ver bien 38.500 Vale, pues venga 38.500 Tenemos un gap eh, positivo a la, Un gap al alza abierto Bueno, pues a ver si somos capaces Además me interesa Porque fijaros que la vela eh, Que casi me lo salto Esta vela Normalmente suele ser una vela eh, alcista, vale, es una vela que una vez que hemos, hemos eh, caído al final los alcistas han recuperado una cantidad importante de toda esta vela por, con lo que es posible que vengan con ganas de seguir subiendo vale, intentar volver a, a ir a un alza bueno, pues, pues a lo mejor, y veis, igual que hizo aquí aquí pasó algo similar y luego otra vela y nos fuimos para arriba pues bueno, aquí algo pero lo bestia ¿vale? de otra forma distinta y bueno y al final nos fuimos para arriba eh... <risa> Vamos a ver, vamos a ver con qué, con qué ímpetu, con qué ganas abren, si tienen ganas de, eh, de aquí al día 3 hacer algún movimiento al alza para luego que tengamos más posibilidades de, de hacer un buen corto eh, el día 4. Esperemos que sea, hombre, yo ojalá que sea un largo, ¿no? Pero tiene más bien pinta de de querer tirar a, a cortos, como todo, como todo está el mercado. Bien, eh, una cosa interesante es la dominancia. ¿Veis cómo ya ha tocado la línea de tendencia que teníamos marcada? La ha intentado pasar y le acaba de rechazar. ¡Qué curioso! Eh! luego dicen, hay algún, algún idiota, sobre todo algún populista, que hay ahora mismo por Internet, que vi el otro día un anuncio, que el análisis técnico no funciona, el gran engaño del análisis técnico, el análisis técnico... tal pero no, yo te digo todo esto para venderte un bot basado en análisis técnico. Digo, eres un hijo de puta, tío. O sea, menudo mierda. En fin, eso es lo, pero eso es lo que tenemos ¿no? en Internet. Eh, bueno, pues ha, ha venido, ha tocado justo la línea de tendencia. Y según ha tocado, pim, para abajo. Eh, bueno, bien, bien ha estado bien. Eh, es un poco lo que buscamos. A ver si hace la ruptura y se va a esta zona. vale Que es esa línea de tendencia que llevamos ya un poquito más anciana poquito más mayor. O, o, o qué narices quiere quiere hacer al final. Ya lo iremos viendo. Eh, pero es interesante que haya caído la dominancia. Y que el total market, bueno, pues se haya aguantado. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que tenemos un poquito más de dinero hoy domingo en las altcoins. Fijaros, con un 0,30 de diferencial entre el eh, total con Bitcoin o sin Bitcoin. Cosa que está bastante bien. Y ping, vamos a ver qué altcoins. Más o menos se nos andó bien. Y vamos a ver también... Eh, un par de cositas que me habéis pedido antes de, de meternos de lleno en las altcoins eh, ya que me lo habéis pedido, te, creo que tengo por aquí eh, la dominancia del títer, vale me ha pedido Iván que la veamos porque hay que vigilarla ¿veis cómo ha ido subiendo poco a poco? entonces que suba la dominancia del títer ¿qué quiere decir? fijaros cómo ha ido a la resistencia que teníamos marcada de hace tiempo eh, evidentemente eh, alumno Sabe rápido, dice, ostras, esto, esto tiene pinta de algo, de algo, ¿vale? Y efectivamente, ya teníamos marcada la línea de tendencia de mínimos, eh, y, esa, y esto nos dice que tocamos una vez, dos, tres, cuatro, cinco, vamos al sexto toque. Se romperá esta vez o caerá otra vez a la línea de tendencia y nos dará una oportunidad. Cada vez que cae, esto cae, eh, Bitcoin sube, las altcoins suben. ¿Vale? Hay una, una subida bastante maja. ¿Vale? Cuando esto sube, cagancho que te crió. Entonces, eso es lo importante. ¿Vale? Fijaros, por ejemplo, toda esta subida que hay aquí, toda esta es la subida de mayo. El hostiazo de mayo que nos pegamos es esto. Aquí lo tenéis. ¿Vale? Luego veis julio, un toque máximo a 20, 21 de julio y brrr, para abajo. Eso fue la gran subida que tuvimos después. ...con rebote, onda y onda, ¡pom! Ahí están, aquí estamos dibujando prácticamente un inverso de todo eso. Entonces, ¿ahora qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Pues eso. Vamos a ver si es capaz de pasarlo o si tiene un rechazo... ...y si tiene rechazo, subiremos. Vemos esta línea que tengo aquí marcada verde en la zona del 3.77%, ¿por qué? Porque fue donde rebotó en esta vez, fue aquí y aquí hizo de resistencia aquí fue una zona ¿vale? de resistencia, con lo cual es importante esa línea que hay ahí ¿vale? no sé si anteriormente tiene algún punto más yo creo que no, porque esto ha ido subiendo desde ahí o sea que, eso es lo que tenemos estaros muy atentos a la dominancia de, del títer porque nos dice mogollón, mogollón de cosas ¿vale? Eh, dices, bueno, es la inversa ya, pero es que como no es una inversa exacta eh, muchas veces lo que no vemos en, en Bitcoin en su gráfica, si invertimos la gráfica Ostras, eh, y ahora, por ejemplo, si yo, esta misma gráfica, vamos a mm, invertir la escala, ¿vale? Y veis que hemos caído, fijaros, ¿vale? Hemos caído, ¡pum! Hemos caído, mínimos, o sea, max, estos máximos cada vez son eh, más, más bajos y los mínimos caen en la misma zona, al final haremos posiblemente un máximo y romperemos. No sé. ¿Vosotros qué opináis? decírmelo. ¿Qué veis aquí? ¿Veis aquí eh, que posiblemente vayamos a hacer un alza y podamos caer? Aquí he hecho un doble techo. vale. Si, lo vemos, si ampliamos un poquito, vemos que hemos tenido un techo. Otro techo y un doble suelo aquí. Y se fue arriba. Techo y techo y nos hemos vuelto a ir abajo. ¿Perderemos la zona ahora aquí? Si perdemos la zona aquí, como estamos interpretando, y ponemos a su escala normal, sin invertirla, lo que quiere decir es que ya estamos viendo que ¡pum! podemos romper al alza. Y si rompemos aquí al alza, ojo, va a haber un, una, una salida de dinero de Bitcoin y de las altcoins importante. Eso quiere decir que va a bajar el precio, va a caer. ¿vale? Entonces, bueno, estaros atentos a esto. Y si veis, si vosotros creéis, pensáis que esto se puede volver a caer, ...decirlo, ponérmelo en comentarios... ...porque creo que es interesante... ...porque muchos más ojos... ...ven más que los míos, evidentemente... ...eso seguro... Y, ...y alguno que a lo mejor... que ...porque yo sé que hay algunos que sois muy expertos en... en, en este tema... Eh, ...oye, pues oye pues creo que hay esta divergencia... ...aquí, esta divergencia, allá... ...o veo que esto puede... ...de momento no... ...yo no... ...a mí, mi, mi humilde opinión... ...no veo todavía ninguna divergencia importante... ...vale, sí que la hubo aquí... ...un poquito, pero, pero aquí ya se rompió... ...entonces bueno... Eh, a ver, qué, a ver qué me contáis. A ver qué me contáis eh, de todo esto. Que creo que es importante que entre todos podamos verlo bien. Y por otro lado me dice el euro dólar. Mm, no sé si lo tengo por aquí. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, uy, me lo he pasado. Mm, euro dólar. Con, bueno, con el títer me da igual. O si sea, al final... Pero vamos a verlo aquí. Vale, esta zona de soporte que ya perdimos en su día. Estamos en la siguiente zona de soporte. Eh, es bastante raro... Es bastante raro... Que... Eh, haya, que algunas zonas se pierdan... En un par de este tipo. Eh, tener en cuenta... Que... Eh, la, el Banco Central Europeo... Ya ha empezado a hablar de subidas de tipos de interés... Eh, etcétera, etcétera. Entonces... Mmm, me extrañaría, me extrañaría eh, que esta zona se pierda. Puede haber una, un, igual que bajo aquí, incluso salga un poquito la mecha y luego enseguida se vaya para arriba. No creo que vaya a llegar ni siquiera la paridad 1-1 por aquello de que ya se han anunciado esas medidas, se ha anunciado que ya en verano se terminan. A ver, ¿que de aquí al verano puede bajar eso? Por, su, por supuesto que sí, ¿vale? No digo que no. Eh, pero nunca jamás ha habido, estamos en los mínimos, o sea, eh, no ha habido una, una, una paridad 1-1 me extrañaría mucho eh, si la hay pues sería luego un momento para para comprar euros para su subida respecto al dólar vale depende de lo que tengas en cada momento pero bueno tampoco los beneficios son enormes y eso es para pues grandes cantidades grandes fortunas y fijaros una cosa muy importante que se ve aquí que no se ve tan claramente en, en otras veces vale y es que veis cómo estamos cayendo en ondas pom pom pom pom y veis cómo esas ondas ¿Cómo se traducen en el RSI? Con un diente de sierra, otro diente de sierra, diente de sierra, diente de sierra, diente de sierra. Rara vez pasa en el 50%, ¿vale? Comportamiento de un mercado bajista, ¿vale? Caigo, me voy a la zona del 50, como mucho, paso un poquito, les hago hacer ilusiones y pum, otra vez. Vuelvo otra vez, hago un pequeño pico, ¡pum! otra vez. Vuelvo a pasar zona del 50 un poquito, les hago hacer ilusiones para abajo, doble de techo, uno y dos, y me voy, vuelvo a ir a, otra vez al suelo. Y fijaros que. De, de la caída anterior a esta caída de este punto a este punto, fijaros, el ostión ¿vale? que hay ahí, es un ostión súper importante, esto para una moneda de una zona única europea del 1.12 al 1.08 4 céntimos, es una auténtica burrada ¿vale? Eh, entonces, bueno, de momento estamos en, entrando en zona de soporte eh, y ahora es, es cuestión de esperar eh, poder, ahora Ahora, aquí podemos ver ejemplos muy buenos, ¿vale? Eh, vamos a ver, busca, ver cómo busca una zona de soporte y luego empieza poco a poco a, a subir, a medida que los tipos de interés eh, eh, se suban. Yo creo que hará algo parecido a esto, ¿vale? Esta zona que hizo aquí, eh, algo muy similar. Eh, bien, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos a ir, estamos con las altcoins, Vamos a ver cuáles son las ganadoras y cuáles son las perdedoras para cerrar ya el vídeo, que ya me estoy enrollando mucho, Les me he echado una pequeña bronca al principio. De verdad que vale la pena el tema de Emma y pues ya os digo, vamos, si llegamos a, al objetivo, yo suelto otros 1.200 pavetes de un curso sorteo. Y por qué no decirlo, venga, y vamos a meter un curso y vamos a meter un, un producto de cada de la, de la web, un indicador de cada para eh, y un canal VIP y, o sea, son cuatro o cinco afortunados, venga pero tenemos que llegar al objetivo, es, es que es muy fácil tío, es que 100 personas, 50 pavos, ya está pero tío, es espabilado, de verdad rascadores el bolsillo por una puta vez eh, Emperadores tenemos Ape, que bueno, es normal, después del subidón que tenía, eh, pues han dicho los inversores, oye, mira, viene una crisis, yo voy a empezar a soltar pasta, y si esto se cae, pues aquí bajó un 20%, aquí intentó recuperarse, y hoy está bajando a casi otro 20%, y, y lo que te rondaré, morena, porque mmm, por lo menos, por lo menos yo creo que a los 14.27, inmediatamente decir a ah, nuestra línea Nitro eh, va a llegar, y yo creo que sé, pues como pasan con todos estos proyectos, al final empiezan a caer... Y ya está, si es que los monos son monos, tampoco hay nada. Eh, Crypto.com, 14%, una pena, castañazo que se está metiendo. <risa> uno los que, los que pelean por el mundo cripto que salga adelante, pero es, es que lo que hay, ¿verdad? es el TP1 que teníamos previsto y al final no llegó. Nunca llegó, pues igual, por debajo también nos podemos equivocar. Está llegando a una zona importante de sobreventa, con lo cual podríamos esperar un rebote, pero va a depender si empiezan a producirse dientes de sierra, ¿vale?, Exactamente igual que hemos visto con el euro, ¿vale? Uh, ya iremos viendo cositas sobre algunos de los valores que ya hemos visto que tienen un comportamiento de cripto invierno, de un comportamiento bajista, que en el momento que pasen un poquito de 50 de RSI, pum, otra vez para abajo, y empiezan a hacer eh, caídas que, bueno, pues que, es... que no son bonitas. Eh, bastante pérdida en la, en la zona de los 20 primeros valores, pero luego ya empieza a bajar bastante, ¿vale? Pero en el lado positivo también tenemos cosas positivas porque no tenemos criterio, que bueno, es un contraindicador. Ya sabéis que debe. cuando le da por... por, por a Bitcoin, por, por bajar, pues a este le da por subir. Esto es una cosa muy rara. Los SLP subiendo un 17, 77. Bien. No han llegado al mínimo anterior. Yo creo que lo van a llegar y que bueno, es que esto, esto va, a ser, va a ser tremendo. Pero bueno, ya, ya iríamos viendo cómo se siguen comportando. NIAR, buen proyecto también. La... La cuña que tenía la rompió al alza y se están viniendo, pues bueno, ha intentado tocar una zona de, de soporte, a la cual, bueno, pues esta, esta es la que ha tocado, esta zona de soporte, veis que aquí como se apoyó, pues estos cierres son los que han funcionado y está de momento rebotando y además abrazando la vela anterior. Vamos a ver qué tal mañana, tiene, tiene bastante buena pinta, ¿vale? Cadena, otra de mis preferidas, eh, Vamos a ver de qué forma, pero todavía creo que nos sigue quedando un pelín, ¿vale? No sé si el pelín va a ser eh, caer a, este, a esta zona que tenemos aquí marcada. Eh, estos mínimos los rompió y, bueno, pues sigue cayendo. Yo creo que todavía vamos a ver aquí algún un, una bot, como una pelota, ¿vale? Cuando algo cae, una pelota cae y empieza a botar pum, pum, pum, pum. Cada vez va botando más, más suave y haciendo unos dientes de sierra aquí más suaves hasta que vuelva a empezar a poder recuperarse. Ya lo iremos viendo, pero buena cosa es... Search cayendo, que sigan cayendo, no importa, lo seguimos acumulando para que cuando vuelva a rebotar, pues ya los volveremos a vender. Eh, Tron 8 y medio, Tron existe, está intentando de alguna forma marcar una zona de suelo eh, para salir al alza. Ya veremos a ver con qué, con qué furia y con qué ganas, porque lo que tiene Tron es que aburre a las masas, pero cuando le da por subir, ostras, eh, es tremendo. Tiene que llegar a esta zona de resistencia que tenemos marcada, vale, estos máximos. Con toda esta zona que se apoyó, aquí lo retestó y no pudo. Pues bueno, vamos a ver si consigue llegar por pues lo menos a esa zona de 8 centimos, 8 centavos de dólar. Phantom, que la vimos el otro día, tiene esta, esta zona de, de esta línea roja, de esta línea de tendencia que viene de mucho tiempo atrás. Vale, vamos a verla, ¿veis? Toque, toque. Pues bueno, esa es, es una zona que junto con esta zona horizontal podría ser una posible zona de rebote. Y además estamos en una zona. De, de sobreventa. Bueno, pero, pero vuelvo a repetir, rebotes, ni bull run ni subidas que te cagas, pero claro, es que un rebote, un rebote en, en Google es un 6%, un rebote en Phantom es un 50%, un 40%, un 30%. ¿vale? Entonces, claro, eh, eso es lo que estamos pendientes. Pero en largos o en cortos. Hay un tiempo para todo. Y bueno, pues... Vamos a ir vamos a ir en estos días, en esta semana, que va a ser bastante intensa y vamos a poder hablar bastante de ello. one eh, como mi primo, 7%, eh, HNT, ya Velas, 6,40 en Bitrex Bueno, Velas ya sabemos que seguimos buscando que llegue a la parte inferior del canal para poder hacer una compra. Y pues es que, claro, lo que vuelvo a repetir, cualquier rebote de Velas, si se viene, por ejemplo, a esta zona y empieza a rebotar, Empezamos hablando 30, 35, 40, 50, 75% del precio, ¿vale? Solamente esta, esta, esta, esta tontería. Entonces, claro, eh, ¿vale la pena llegar y esperar y hacer el trade? Pues claro que vale la pena, claro que vale la pena. Y eso es lo que tenemos que ir a, eh, buscando, ¿vale? Mm, los Axis, los bichines, pues cada vez están aquí pues eso, sufriendo. Y lo que les queda eh, es que esto de la marina esta zona que teníamos como una posible zona de, de compra eh, estaba por encima de los 36 que los ha perdido y wow, eh, wow pero sí que es verdad que se nos ha venido una zona de sobreventa ahora es cuestión, ¿cómo me voy a comportar? bueno, en realidad, ¿cómo se está comportando? y volvemos a, a, a fijarnos bien vale ¿veis los dientes de sierra? pam, pam, pam ¿vale? pues esos eso se han ido caído han ido haciendo esta caída, una, dos, tres cuatro, cinco, ¿vale? una, una, una falsa recuperación para abajo, lo que yo digo, ¿veis? un rebote venga que ya, ya nos vamos para arriba una leche ¿vale? y no solamente es una leche, sino con colacao y claro, eh, ya te das cuenta y dices ¡ostras! yo desde máximos más o menos llevo perdido un eh, hasta el punto mínimo 84% pero ojo, ¿puedo perder más? por supuesto que sí ¿vale? ¿Por qué? Porque esto, si se viene aquí, a esta zona que yo creo que es donde pueden un, venirse, es pues un 91%. Es decir, que del mínimo que marcó o de donde estamos, ¿vale? Estamos hablando de un 50% más. Al alza, para recuperar esa zona, desde aquí, tendríamos un 96%. ¿Vale? Entonces, es momento de tomar decisiones. Muchas veces decisiones duras, muchas veces decisiones equivocadas. Yo, como ya os dije, y os llevo meses diciendo ya mi planificación, eh, ha sido ir reduciendo trading para guardar liquidez para pues, estas oportunidades que nos va a dar el mercado y más que nos va a dar todavía. Eh, San, Bien, bueno, me gusta Sand no Paje, claro, es que muchas veces lo que decimos no no es una cuestión de que me guste sand o no me guste sand el proyecto me puede gustar puede ser muy guay pero eh, a ver dónde estamos aquí pero eh, no no es cuestión de que me guste o no me guste ¿vale? es cuestión de que mm, el mercado al mercado le guste no a mí a mí no me tiene que gustar a mí me tiene que dar dinero entonces si su mercado es bueno vamos a ver, pero pero volvemos a lo de siempre, ya llevo mucho tiempo diciendo que las altcoins bajan, y cuando bajan, esta ya lleva, ha tenido un mínimo de un 78%, ¿puede bajar más? Pues que, yo creo que bajará más, ochenta y tantos, más o menos, esto es lo que suelen perder las altcoins, en un cripto invierno, aunque nadie dice, yo vuelvo a repetir, o sea, es que no, iban a decir, es que estamos en cripto invierno, o sea, y a mí me flipa, me flipa, yo, yo alucino en colores, ¿vale? Eh... Parece que da miedo o esa, ¿no? Es como que, joder, es que me he mojado y he dicho esto. Yo hace meses que lo vengo diciendo, pero, ver, pero para que claro, como soy un cara muy pequeñito, soy chiquitito, no pasa nada. Bueno, en definitiva, tenemos bastante por aquí. Bueno, mira, que que estaba otra vez reviviendo, pero os lo he dicho, un doble techo podía estar haciendo. Y de momento parece que es lo que estaba haciendo. Eh, ha perdido la media de 100, intenta retestearla, vamos a ver si mañana es capaz de ir a por la de 50 o por la M20, pero si no es capaz, pues ya sabéis que nos vamos a la parte de abajo otra vez. Eh, a mí esto, cosas como Cake, y vuelvo a repetirlo, no me importa ir comprando más abajo. Eh, ¿Por qué? Porque es algo que se utiliza todos los días. Para mí no hay mejor exchange que Cake. No hay, de verdad, eh, Lo único que nos falta, y no sé si lo tiene ya o hay alguno de estos, que puedas eh, traspasar a Fiat, eh, sin caer y hace claro. <risa> Esa es la historia. Eh, para mí, ¿hay algo mejor que un exchange de, eh, este descentralizado? ¿Como que es que tienen una cantidad de pares, que tiene pues de liquidez que te da... Yo no lo creo. No lo creo. Luego ya, pues ya... Luego ya, en, la, en el puesto segundo estarían cualquier centralizado que os guste. Pero como el centralizado para mí me parece la pera, evidentemente habrá gente que le guste más el que está haciendo ahora en Cardano, el que está haciendo no sé qué pero como práctico vamos, a mí me parece genial, eh, si sí va a ir rebotando un poquitito, Chili, Cream pero pues, poca leche, tampoco, tampoco es patía cohetes, básica tension Token bueno, pero veis que aunque están rebotando un poquito es nada en cuestión de, en comparación con lo que llevamos de del de motostión motostión, ahí compramos todos los repuestos de, no es policía eh, me acuerdo de cosas, repuestos de la motos, cuando no tenías pasta, pues ibas a motostión, se me jodió el, el alternador de la GSX 1100 y a ver, me tuvo que ir a motostión porque no tenía pasta, era un chaval muy joven y era lo que había 71%, claro, diciendo el día del trabajo, digo, y fijaros la cantidad de puestos de trabajo que dicen que faltan, que si en camareros que no encuentran profesionales, evidentemente si no les pagas pues claro, no encuentras eh... Porque yo es que hay veces que hay sitios hasta que el jefe se queda con el bote. Entonces, pues claro, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que te paguen? ¿Que se queden contigo? Pues no, pues se piran. Entonces, eh, faltan conductores, faltan tan... Pero claro, es que ahora nadie quiere ser camarero. Y eso es un problema. Y eso es un problema. O sea, si no quieren ser camarero los chavales... Jodo. Yo, uno de mis primeros trabajos Bueno, el primero fue en una fábrica de altavoces de Thompson. Haciendo taladros ahí para hacer... Luego estuve también en, en Wendy. En Wendy aquí ya en España ya no hay Wendy's pero en Estados Unidos siguen existiendo esas cosas pero aquí pasó algo con el problema con las yo creo que más bien bulos pero eso de que había una rata una carne de rata no sé yo eh, que bueno que me da igual es algo que a mí nunca me tocó y me gustaba mucho eh, y, y trabajas en el Wendy y qué pasa y me tocaba sacar a la, a la basura y entender y qué es pues que ahora parece que nadie se quiere mojar claro así nos va pero pero bueno no sé eh, eh, eh, están en todo su derecho de querer un trabajo mejor, eh, pero claro, yo también quiero ser jefe de mi empresa, pues para eso monto la mía, ¿no? No, yo quiero entrar en la empresa de otro y ser jefe y cobrar como el dueño. Eh, es que eso no funciona así, ni va a funcionar nunca así. Entonces, si quieres tener currículum, ponte las pilas, aunque sea currículum de. de yo he recogido basura del Wendy... ...y me tocaba sacar el cubo... ...porque como era el más nuevo... ...el más nuevo sacaba los cubos... ...¿y qué? ¿Y? ¿Eso quiere decir que no vas a poder tener... Eh, ...un sueldo, un trabajo, una empresa... ...y dos y tres y cuatro? No tiene nada que ver... ...eso quiere decir que te vas a curtir... ...y te vas a currar... ...ya está... ...y esa es la realidad... ...pero claro, ¿cuál era la diferencia? Que con un sueldo del Wendy... ...de... ...yo claro, ya hacía media jornada... ...porque estudiaba en la facultad... ...pero... Eh, ...de una jornada completa... ...podías vivir... ...y ahora es más complicado pero también en muchos casos es más complicado ¿por qué? porque quiero vivir en Madrid en el centro metropolitano eh, quiero salir todos los fines de semana y ponerme hasta el culo quiero tener el mejor coche quiero tener eh, un móvil dos móviles, tres móviles eh, quiero tener la mejor televisión quiero tener una Playstation 5 última generación quiero tener quiero, quiero, quiero, quiero Y claro eso antes no existía tampoco ay amigo es que hay que ¿vale? poner una balanza y así se empieza Así empieza y al final se consigue. Ya os lo digo yo que sí. Ánimo a todos los jóvenes porque tenéis un futuro muy bueno por delante si os mojáis un poquito el culo. Y yo sé que los que estáis ahí detrás, y sobre todo, después de 52 minutos, si estás ahí, eres la polla. Eres la polla. Así que, bueno, me despido, chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardad un poquito de liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.